...bueno pues aquí estamos ya otra vez... ...esperando ese pitido del árbitro... ...ya va Paco con a la pista de la TV... ...a la presentación de las jugadoras... ...y a continuación se va a dar... ...pitido y comienzo... ...a esta tercera ronda... ...recordemos por la Federación Balear... ...Ángeles Antequera y Margarita Vicens. ...por la Federación Madrileña... ...Lucía Jiménez y Silvia García. Bien pues, volvemos... ...reanudamos la competición... ...aquí en la pista de la... ...Liga Sport TV... ...y dándoles a conocer... ...a la partida que vamos a tener aquí en directo... ...que vamos a ofrecerles en directo... ...y en esta ocasión el turno es para la... División de Honor en categoría femenina, la cual vamos a tener a dos selecciones que las dos van a llegar, van a enfrentarse a esta partida con las dos rondas primeras ganadas. Como son, en primer lugar les paso a presentar a la, federación de la, sele la selección de la Federación Madrileña compuesta por sus jugadoras Jennifer López, Marina Maestro y Gloria Ochoa. De la misma manera, con las dos rondas ganadas, en esta ocasión les paso a presentar y recibimos también con un fuerte aplauso a la Federación Balear, su selección compuesta por Laura Yul, Katy Mayol y Melanie Omar. Sí señor, pues ahí tenemos esa presentación de Baleares con Catalina Omar. ...con Melanie Omar, la hija de Catalina... ...madre e hija, jugando juntas... ...las dos campeonas del mundo... ...además Melanie, campeona de Europa también... ...una auténtica pasada de tripleta... ...y Laura pues... ...una jugadora también excepcional... ...buenísima, muchísima calidad... ...como hemos oído a, a Paco Cole... ...hablando de que las dos, los dos equipos... ...llevan las dos rondas ganadas... Con lo cual, esta partida es súper importante, tanto la que vamos a ver aquí en nuestro canal, en Petanga Singular TV, como la que se va a vivir de primera mano en tripletas en la pista de la Liga Sportiva. Así que esto comienza ya, esperando el pitido del árbitro, y que tiremos la primera bola. Vamos a ver, el sorteo ya lo ha ganado... Madrid, ya que ha tirado el bolo Ahí está, ahora sí suena Ahora sí comienza Y vamos a jugar Comenzará jugando Baleares Ese tiro al bolo Y esto comienza ya Primera bola al punto Que va a jugar Margarita Vicens Toca el turno ahora para Lucía Jiménez de la Federación Madrileña. Jugadora que juega rimando de pie. Esa bola que se va muy fuerte, se va muy detrás. Esta pista es complicada. Lo estamos viendo, lo hemos visto durante toda la mañana. Y creo que lo vamos a seguir viendo también ahora por la tarde porque no es nada fácil tiene una pequeña ondulación, una pequeña inclinación, siempre hacia abajo, siempre cuando están jugando, como ahora mismo, en, de cara hacia la parte de abajo, y o controlas mucho la bola, mucho, mucho, mucho, o es muy fácil que se te vaya. Fíjate ahora cómo la juega, cómo rectifica bastante atrás, y la embucha, bolón, que se ha jugado nuestra amiga Lucía Jiménez. Ahora al tiro para Ángeles Antequera A tirar Buena bola ahora que sale el, el bolo Y se va fuera Mano nula Así que si me comenzamos esta segunda mano Ahí vamos a los jugadores de Madrid Ahora ya está petando un poquito más el sol Margarita, primera bola al punto Buena bola de Margarita Se puede decir que es buena bola En este tipo de terrenos es muy buena bola Y Lucía, primera bola al punto. Se va de, de lado, se la da un poquito hacia la derecha. Ahí lo vemos bien. la fallada de la jugada madrileña de Lucía García ahora ha dejado una buena bola Lucía apoyándose justo detrás de la que manda en el punto Esto le va a dificultar mucho luego el tiro a Baleares Porque es una bola que está haciendo daño Pero Sigue sin ganar La federación madrileña con lo cual tienen que seguir jugando Es difícil, no es fácil, repetimos No es nada fácil Silvia García Se va a quedar también corta está mirando el terreno, dice si la juego aquí me tiene que llegar bien, pero no me llega última bola de la Federación Madrileña al punto esa bola no gana pero por lo menos está haciendo daño, puede ser que haya ganado, no lo tengo claro desde este punto de vista no, no lo vemos bien pero puede ser, ¿eh? puede ser que la tenga. Va al tiro. Ángeles Antequera falla esa bola. Esa bola también se va de lado ha sacado de lado, ha perdido ahora mismo dos oportunidades buenas, Baleares, de despuntar, de desmarcarse, de inaugurar el marcador, lo primero, y de coger puntos en la primera mano. Pero bueno, vamos a ver cómo finaliza esta mano. De momento jugando al punto, Margarita Vicens. Que se queda corta... ...ha puesto dos bolones, la verdad, ahí... ...Silvia... ...de la Federación Madrileña, que están haciendo mucho daño... ...que están dificultando mucho que Baleares aproveche esta mano... ...porque tenía... Eh, ...cuatro bolas en mano, si no recuerdo mal... ...que podían haber aprovechado y podía ser una mano de tres puntos perfectamente, pero... ...esa bola se va muy larga, fíjate cómo hace daño esas dos bolas de Madrid... Y última bola de la Federación Balear para Ángeles Antequera. Vamos a ver qué inventa. Se queda corta la bola. Así que un solo puntito para Baleares, que inaugura el marcador. 0-1. punto ahora buena bola que se juega la jugadora Margarita Vicente la deja paralela al bolo uno para Lucía Jiménez viene la bola al punto de Lucía no tienen no, no, no optan por tener una estrategia ofensiva, de momento intentan jugar al punto, se sienten más seguras de esa manera, pero de esa manera también es más difícil y más en esas pistas. Bueno, vamos a ver, segunda bola al punto de Lucía, a ver cómo lo hace. La bola que no le cae bien, le vuelve a picar más, se va de lado. Ahí lo vemos bien, cómo se ha ido hacia la izquierda. Ahora va el tiro. Esta estrategia quizás la tenían que haber optado a hacer antes, pero bueno. Vamos a ver Silvia... Se ha quedado un pelín corta, ha tocado tierra antes de impactar y no ha sido suficiente para que esa bola se fuera. Así que la cuarta bola... Ahora sí, estamos con las bolas, ahora sí bien contadas. A la Federación Madrileña le quedan solo dos bolas. Y a la Federación Balear todavía cuatro y con el punto en el suelo. Segunda bola de la mano para Silvia García, primera bola el punto. Esa bola... ¡Uy! ¿Cómo se ha ido? Porque ha estado ganando. Parecía que se quedaba y se ha marchado. Se ha marchado hacia abajo, qué vuelta ha dado... Parecía claramente que se quedaba ahí, pero no. Nos engañó a todos. Última bola de la Madrileña. ¡Oh! Se ha quedado enterrada. Fijar, fijaros lo que os digo de la dificultad de la pista. Fijaros lo que os digo de la dificultad de la pista. Sobre todo cuando se juega en sentido hacia abajo. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque los puntos que a priori parecen fáciles, no lo son. ¿eh? Son bastante complicados, esta pista es muy exigente. Y ya no solo depende de que sepas jugar bien la bola o no, sino que eh, tengas suerte de que te, de que te pique bien. O la muñeca ahora esa bola que, fíjate, se va con la bola de la madrileña, se queda... Y se queda con dos baleares en el suelo. Buena bola de Margarita Vicenç, Que se va a jugar su última bola al punto. Con muchas bolas baleares. Esta puede ser mano gorda. Pueden caer hasta cuatro. Cuatro y pueden caer hasta cinco. Vamos a ver cómo le pican las bolas, pero desde luego tienen opciones. Otra bola que entra tocando a la bola de la madrileña. Ya queda con tres, ahora mismo tres puntos en el suelo, y le quedan todavía tres bolas en mano a la Federación Balear. Sí, no, no, no lo ves. pues esa bola la ha perdido, esa bola sí que ha tocado la, la bola de la madrileña y ha ladeado la bola de Baleares de Ángeles Antequera y no ha conseguido entrar y no ha conseguido entrar y puede que se haya quitado algún punto más de los que tenía en el suelo, creo que va a tirar, vamos a ver, no, va a arrimar. se si toca el bolo, se lo ha hecho perfecto, con cuatro puntos ahora mismo en el suelo. Ahora sí lo ha hecho muy, muy bien. Ha salido perfecto la jugada. Lo mejor que podía hacer. Le ha salido. Ha tocado su bola. Ha tocado el bolo. Se lo ha llevado para abajo y ha hecho cuatro. Casi nada. Pues bola para cinco. Vamos a ver. La trenes. Se va a marchar. Esa bola se va a marchar. ...pues le van a, van a, van, van a medir, creo van a mirarla... ...no, la tienen claro, valen cuatro... ...pues cuatro para Baleares, más uno, cinco... ...se ponen a cinco en el marcador... ...y ya se empieza a destacar un poquito... que juega Margarita Vicens. Uy, esa bola le pica mal en la piedra, fíjate a qué distancia se ha quedado del bolo que a priori, como venimos diciendo no es difícil aparentemente de ganar, pero ahora ponte no es fácil, no es fácil de la madreña de Lucía, que ahora sí lo gana. ...aquí en Betanca Singular hacemos de todo hasta dirigir... <risa> ...se nos pone delante de las cámaras... ...entendemos que esto es un campeonato de España... ...la gente tiene ganas... ...de ver, de estar cerca... ...pero tenemos que... ...facilitar el trabajo a los compañeros... ...uy, ha tocado el bolo, le pone más... ...todavía en dirección el bolo a la bola de Baleares... A la hora que se ha jugado Margarita Vicens. Ahí está Lucía respirando, respirando porque sabe que si la falla se le puede complicar la vida. Pues esa bola puede ser que se haya marchado un poquito, por solo un poquito, pero puede ir que se haya terminado yendo. Ellas se animan las dos, claro que sí, con su compañera Lucía y Silvia. Y se queda corta ahora Lucía, se queda justo detrás de la bola de Margarita y otra bola menos para Madrid que se va a quedar con dos bolas en mano por cuatro de Baleares. Vuelve a tener muchísima ventaja otra vez Baleares para volver a hacer daño. Muy bien, voy, voy, vaya, vaya vaya, retruque, vaya bola, vaya bola que se ha jugado Silvia García, que sin quererlo y con un mal pique ha tocado su bola y se ha metido la bola de su compañera Lucía en el punto. Así que le toca el turno, primera bola, al tiro para Ángeles Antequera. La consigue tocar un poquito lo suficiente para sacarla. Lo suficiente para sacarla del juego y hacer que vuelva a tener que arrimar Madrid con su última bola al punto. Vamos a ver qué inventa Silvia. Ya no puede hacer lo de antes, no tiene más bolas para hacer carambola. Vamos a ver Silvia. Esa bola de pica mufa. Es muy difícil jugar en esta pista arrastrando las bolas desde atrás. Es muy difícil porque tienes mucha piedra, tienes mucha dificultad en el terreno... Y te expones a que a que todavía se te complique más la jugada. Así que turno ahora ya sin bolas la federación de madrileña. Tres bolas en mano para Baleares. Y turno para Margarita Vicens. Cuidado porque puede ser mano otra vez de 3-4 puntos para Baleares. Buena bola de Margarita que no llega. Ahí la miran las dos. Ángeles Antequera. Va a jugar sobre la misma bola de Margarita. Pues puede ser que haya sido Alia. Puede ser, si dice que sí, que está. Así que le ha salido bien. De momento tienen dos puntos en el suelo. Se pondrían en 7-0. Puede caer hasta otro punto más. A ver qué hacen. Bola muy bien jugado. ...muy bien jugado de Ángeles... ...tres puntos más para Baleares... ...se ponen en ocho... ...pues esto pinta ya... ...crudo eh... ...aún quedan 24 minutos de partida... ...queda mucho tiempo... ...es verdad que queda mucho tiempo... ...puede pasar de todo pero... ...viendo un poco cómo se está... ...detonando el juego... ...vemos que para Madrid se empieza a dificultar la cosa... Vamos con la quinta mano de la partida. Primera bola al punto, Margarita, no está haciendo muy bien. Uy, esa bola se va mucho, esa bola se va mucho y aquí ya dicen que tenemos que aprovechar, venga, hay que salir y matar, vamos. Vamos a ver Lucía cómo lo hace, se aprovecha, ahora la juega por debajo, que se le va un poquito detrás pero lo gana. Ahorita turno para ella con su segunda bola al punto. Uy, otra bola que sale disparada. Otra bola que sale mucho. Evidentemente no es lo que ella quiere hacer. Esto ya es una cuestión de, de mal pique. El terreno de juego que es, es complicado... Pero bueno, le ha hecho perder ya dos bolas al punto, cosa que hasta ahora no había pasado. Sí, sí. Tercera y última bola para esta jugadora, para Margarita Vicens. Ahora sí, ahora ha puesto un bolón. Y bueno... Turno para Silvia, al tiro. Vamos a ver si es capaz de llevársela bien. Uy, esa bola se la ha tragado. Se la come y es una pena porque una buena mano que tenía Madrid para, para aprovechar. Vamos a ver. Porque la tiene que pegar muy bien. Sacarla... Aprovechar y poder intentar hacer puntos Lo necesita como agua de mayo Otra bola que falla Silvia, en qué momento Qué momento más delicado para fallar dos bolas seguidas Su compañera Lucía que le da la mano que la anima sabe Lucía sabe que no es el momento de fallar Van a dialogar, van a hablar Silvia, que se acerca. Va a tirar otra vez. Se va, se, se va a ser muy valiente. Silvia, da repetir tiro. Qué valiente. Vamos a ver. Última bola de Silvia. Otra vez le salta. No me lo puedo creer esa bola. Es que me juego que si la ponemos en el suelo no le cabe. La ha rozado, pero es que ni se ha movido. ¡Se ha movido nada, un pelo! Pero no ha servido para nada. ¡Qué pena! Qué, qué, ¡Qué bote más extraño! Justo delante. Y la bola que se sale. Se sale del juego. Muy bien jugado ahora de Lucía. ¡Vaya bolón! ¡Qué bien! ¿Con qué intención? ¿Cómo ha cambiado el juego Lucía ya? Jugando un poquito más raso. Más jugándola desde atrás, pero... Sabiendo el camino que tiene que llevar esa bola. Y qué bien la ha jugado Ángeles. Al tiro se la come, se vuelve a pasar. También ella se pasa. Ahora se lo mira, se sopla la mano. Sabe que tiene que pegarla porque sería muy buena oportunidad para seguir desmarcándose. Ahora la vuelve a fallar, le cae al lado, se lleva la bola de atrás de su compañera. Y ahora le toca jugar al punto porque solo le queda una bola. Uy, esa bola que se va detrás, muy fuerte. Bueno, pues eh, mano para Madrid que van a puntuar. Si no pasa nada raro. Uy, uy, esa bola no va a llegar, esa bola se va a quedar cortita. Pues uno para Madrid, si no me equivoco sí, uno para Madrid... ...y pues en la sexta mano... 18 minutos de partida... ...y seguimos, seguimos con esta partida... ...vamos a ver si es capaz Madrid de remontar... ...tenemos que decir que se puede porque vamos a ver... ...hemos visto hace, en la anterior ronda antes de irnos a comer... ...una, bueno, un partidón... ...entre Manuel Romero, Pirolo y Jordi de Barcelona... ...que juega con la Andaluza... Perdiendo Pirolo 8-0, perdiendo Manuel Romero, Pirolo 8-0 contra Jordi, ha conseguido remontar la partida y ganarla 10-9. Así que se puede, claro que se puede. Todo se puede en la Betanca. Esta Margarita se levanta, va a jugar mejor de pie, el vuelo está un poquito largo, se ha quedado enterrada esa bola... Le ha tocado tirar a Margarita. No, la ha arrimado. Perdón, ha jugado al punto. Y se ha ido un poquito a la derecha. Sigue jugando Baleares, que de momento tiene tres bolas en mano. Por una. Por cinco, perdón. Eh, la Federación Madre, Madrileña. Una bola ahora que se basa también. Se va un poquito lejos. que era que se lo mira con su compañera se queda cortísima pues se queda así por las Baleares así que el turno para Madrid y ahora es Madrid quien puede aprovechar y puede sumar muchos puntos en el marcador, así que cuidado, cuidado porque se puede meter en partida Madrid perfectamente bueno, una bola que se pierde, no pica bien se va hacia la derecha sabe que tiene que aprovechar que es una mano perfectamente para aprovechar para ellas y que no pueden valga la redundancia desaprovechar la ocasión A esa bola parece que sí que entra creo que además es, es, es su propia bola la bola de adelante no, no, no sé se seguro ahora mismo Va a tirar, sí, ha tocado la bola del contrario y va a tirar Silvia. Bola que falla, lleva de momento tres hoyos oídos. Ahí le señala a Lucía. Vamos a ver la cuarta bola de tiro en dos manos de Silvia, a ver si acierta. Está levantando ahora un poquito de aire, ahora la ha perfilado, la ha cogido de casquet, la ha metido más, la ha metido más, qué mala suerte, y el punto está en el suelo para bailar, es Bola ahora muy bien para Silvia que lo gana ahí está chocándose la mano con su compañera sabiendo que lo han hecho bien y que bueno es un puntito más un puntito más para la federación madrileña que mientras sube se puede meter en partida 11 minutos para acabar Bueno, pues 3-8 en el marcador... Bueno, no es mala bola de Lucía, no es mala bola. Margarita Vicenza al punto. Colón de Margarita que se viene arriba con esa bolita que no la deja caer hacia abajo porque sabe que tiene tendencia de caída a la pista muy inteligentemente se ha venido arriba ha jugado muy bien vamos a ver Silvia otra vez se pasa, no está Silvia en partida no está jugando bien, no está tranquila no está tranquila Falta confianza, tiene que pegar un par de bolitas bien pegadas y coger esa confianza que necesita. Vamos a ver Silvia, segunda bola al tiro. Otra vez se la vuelve a comer, se lamenta, sabe que sabe que no está bien, no está bien, no está aprovechando. Lucía le intenta animar como puede, pero... Oye, cuando un jugador no está bien, pues nada, no se puede hacer mucho más que intentar animar todo lo que puedas... Otro al punto de Lucía, que la vuelve a perder, se va a quedar sin bolas ya prácticamente de Federación de Madrid, que le queda la última bola a Silvia, por cinco bolas, a Baleares, quedan muchas bolas, esa bola se va a ir lejos, se va de atrás. Bueno, pues eh, cuatro bolas, cuatro bolas, es lo que le hacen falta a Baleares, para ganar la partida con un 13-2, y vamos a ver si son capaces de ponerlas. Ahora está haciendo un poquito de viento, aquí en el recinto se han caído algunas vallas, fueron unas pequeñas rafiga, rafa, ráfagas de viento que viene que hace. Esto lo que no ha pasado esta mañana, está pasando un poquito ahora, es normal, estamos al lado del mar. Esa bola se va muy larga. ¡Oh! Una bola que pierde. Se pueden permitir el lujo de perder una bola más. Pero si quieren ganar la partida en esta mano, ya no se pueden permitir el lujo si fallan ahora. Margarita Vicens al punto. Buena bola, ahora se ha quitado la suya. Pues no sé si está tirando para tres. Ángeles. No sé si se está tirando para tres. Ángeles creo que no. Puede ser que sí. No, creo que no. Va a rimar. La levanta la bola, la juega de atrás, se queda corta. ...y se queda bastante corta esa bola... una bola pero se marcha también detrás no le va a servir pues una bola solo le queda a Baleares tiene el punto en el suelo creo que tiene uno no tiene más para medir para asegurarse ...pero va a puntuar Baleares seguro, sí o sí... ...así que se va a seguir alejando en el marcador... ...y encarrinando su victoria en esta partida... ...dependerá del de resultado que se juegue en la partida de la Liga Sport TV. está jugando esa, tri esa eh, partida de tripletas... ...también entre Madrid y Baleares... Si no me equivoco, la partida de la Liga es por gana 9-6 Madrid. Uy, uy, uy, qué efecto le ha dado a la bola. Qué bien ha jugado por arriba, sabiendo que, como decimos, sabiendo que tiene caída, la ha jugado muy bien, muy bien Ángeles Antequera, que creo que han hecho dos puntos. Se pondrían con un 10-3, pero quiero asegurar... ...y se ponen a 11... ...pues sí, 11-3... Bola que se queda muy corta ahora de Margarita, muy, muy corta. Vamos a ver Lucía cómo la prepara, cómo la hace. Solamente quedan dos minutos y medio de partida. Esa bola que se va un poquito, pero lo, lo suficiente para ganarlo. Como decimos, queda muy poquito, dos minutos y medio. Y es una partida que prácticamente tiene ganada Baleares. Otra vez se vuelve a quedar corto, parece ser que hay ahí muchísima arena. Que parece que no, pero le están engañando el bote, las bolas, le están engañando muchísimo. Se lo mira bien Margarita, dice voy a jugar de pie ahora. Voy a ver si cambio cambiando el juego. Cambio también el resultado. Ahora sí, la va a entrar bien, fíjate el bote cómo suena, como se oye sabiendo que ahí, ahí, ahí pasa algo, ahí hay algo en la pista, que no me conviene, que no me viene bien, que no me está permitiendo hacer que las bolas entren como yo quiero. Silvia, al tiro, vamos a ver, porque no está fina, vamos a ver cómo lo hace. Se vuelve a quedar cortita. No sé si le está presionando el jugar en la tele o quizás el, el sol que está haciendo, porque sabemos que es una buena jugadora y está un poco presionada. Ahora se va lejos de Lucía. Pues un alpito, se acabó. Sí señor, nos faltaban 5 segundos a nosotros, pero sí, suena a tiempo, Uf, una bola que pica mal, ya lo tiene muy crudo, Madrid lo tiene muy difícil, ahora mismo quedan dos bolas a la Federación Madrileña, tres bolas a la Federación Balear. Ya saben que, hay, bueno, que han perdido la partida. Lo tiene muy difícil. No sé lo que le está diciendo Lucía a Silvia, pero le estará diciendo: Dale, garra, dale, garra, métela y dale, garra. Pues sí, señor, lo gana el punto. Muy bien ganado. Esa bola de Silvia. Muy bien ganado. ahora es Ángeles La que va al tiro Se ha va validado Una bola que no está bien tirada Va a repetir El tiro Ángeles Antequera No va a rimar ...se queda corta... ...pues va a puntuar, igual puntúa... la Federación de Madrid, ¿eh? ...una mano que no tenía muy a favor... ...que casi incluso podía ser... ...que pudiera perder la partida... ...y está subando Petróleo... ...muy bien, ahora sí lo ha ganado... ...pues tiene que tirar Silvia... ...tiene que tirar Silvia para puntuar... ...y seguir luchando... ...aún quedan dos manos más... Porque vemos que el pito acaba de pitar... ...quedan dos manos más... ...ahí está la concentración de Silvia... ...vamos a ver de lo que es capaz... ...sabe que es muy, muy importante pegar la bola... ...ay, oh, qué mala suerte... Pega la bola, se lleva la suya. Si se queda con el punto Baleares, pues 13-12. Un puntito más para Baleares. Se pone 13-12. Y jugaremos en la mano 9 de esta partida. La bola se va muy larga, se va muy, muy, muy larga. Bueno, vaya puntazo ahora mismo, se ha marcado Lucía. Sí, señor. Qué bien jugada esta esa bola, Ángel Sánchez al tiro. Bueno ahora ahora de Ángeles. esa bola hemos visto cómo ha picado mal, ha picado en el sitio que no tenía que picar y se ha ido detrás. Segunda bola, tercera bola al punto ya de Lucía. Esa bola así la va a meter. Es turno para Margarita Vicent. Muy bien ganada. Se ha ido justo a apoyarse en la bola de Lucía. Y le ha ganado el punto. Así que. Toca el turno a la Federación Madrileña. Será Silvia. Primera bola del punto. Que va a jugarse Silvia. Están debatiendo la partida. La tenemos perdida. Quedan dos manos. Pega la bola. Le está diciendo Lucía. Vamos a ver Silvia. Que no está fina. Silvia. Otra vez. La vuelve a fallar delante. No está fina Silvia. Bueno. Esto tiene pinta de que se va a acabar en breve. Saben que lo tienen muy, muy difícil. Pero bueno, puede ser que sea una de las pocas partidas que la Federación Madrileña va a, va a perder en el día de hoy. Silvia, el punto. Uy, esa bola se queda enterradísima. Pues ahora ya sí que sí. Ahora ya sí que sí, Silvia se me pone la, cama, la mano en la cabeza. Sabe que hasta aquí han llegado en esta partida. Hasta aquí han llegado en esta partida porque la competición es verdad que todavía... ...están jugando muy bien en las dos rondas. Han ganado sus partidas igual que Baleares, pero esta partida entre los dos equipos, entre estas dos selecciones... ...es vital para determinar los primeros puestos. Ahora esa bola que se va... ...pues se acabó... ...se acabó la partida... ...se dan una mano... ...se dan dos besos ...y partida que gana... ...Baleares... ...en este mano a mano... ...contra Madrid... ...en la partida de Petanca... ...de la Liga Sport TV... ...no sabemos cómo van el resultado... ...vamos a intentar encontrarlo... ...y vamos a hablar con... ...las... Enfócamelo ahí. Enfócamelo ahí. Chicas. Bueno, pues tenemos la victoria de, de estas dos jugadoras. Vaya partida, es una pista difícil, ¿verdad? Muy difícil. Parece fácil, a lo mejor lo veis en la tele, pero que va las piedras, las caídas, súper. No es, no es fácil, la verdad. Cuéntanos, tú que has estado jugando al punto, estábamos viendo que había bolas que te entraban muy bien, había otras que parece que, como que, que, que la pista en algunos sitios como, como que tiene mucha tierra ¿no? y sí, se para la bola. Sí, parece el terreno fácil, pero hay sitios que hay mucha, mucha tierra y que te queda la bola, la bola clavada. O, o te coge una piedra que no ves y te, te la escupe. ¿Cómo va la competición? Porque la primera ronda por la mañana habéis ganado todas. Sí, sí. Ahora justamente os estáis jugando un poco esos primeros puestos contra Madrid. Exactamente, Exactamente. sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo vais eh, el tema de la competición y posibilidades para mañana? Eh, a ver, si sigue así, creo que bien. Pero bueno, eh, todo es lucharlo hasta la última bola y hasta la última partida. Sin desmerecer, a, lógicamente, a todo el equipo, pero es verdad que Baleares tenéis dos cracks, como Melan y Mayor. Claro. Catalina, dos campeonas del mundo, pero que junto al final esto lo que hace un importante equipo, es el equipo, equipo. y en Baleares igual, sí. con masculino. Exacto, sí. Tenemos dos equipos muy bien compensados, la verdad. Hacemos un buen, un buen grupo. Pero sí, sin dudar que son dos cracks. O a sea, seguir compitiendo, a seguir ganando y esperamos veros mañana en esas finales. Muy bien, gracias Ojalá. a vosotros. Gracias.